Bienvenidos a satoshifactory.com. Tenemos de nuevo a Miguel Almodóvar y es que ya ha empezado la declaración de la renta. Como ya hemos explicado anteriormente, es asesor experto en fiscalidad de criptomonedas y quería darnos una serie de recomendaciones ahora que acaba de empezar la declaración de la renta en general. ¿no? Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Ahora mismo con muchísimo trabajo. Estamos a final del trimestre, empezando con las declaraciones y estamos empezando a ver lo que sería cómo está tratando a, eh, a Hacienda los borradores. Quería simplemente hacer este vídeo para mandar una pequeña advertencia a la gente, no está pasando en todos los casos, pero está pasando bastante, que los borradores están saliendo con muchos errores, tanto a temas particulares como en este caso a las criptomonedas. Tenemos varios clientes que llevan 3-4 años ya saliendo la casi, el cuadrito, en este caso de alarma de tienes criptomonedas, hemos visto que has tenido momentos con criptomonedas, tienes que declararlas y no les ha salido el cuadro. ¿Eso qué significa? Significa que aunque no te salga el cuadro, Hacienda posiblemente tenga los datos y aunque no te salga el cuadro, tienes la obligación de declararlo. Es decir, que la gente no piense que porque no le sale, claro. ya no lo tiene. Me refiero, tenemos constancia de gente que durante muchos años, bueno, muchos tampoco, unos cuantos les ha salido porque hacen movimientos bastante fuertes y tiene los datos sí, sí o sí y no claro. les ha salido el cuadro. Entonces era para que la gente que les salga y que diga, como no me ha salido el cuadro, no tengo la obligación de hacerlo, no lo voy a declarar porque Hacienda no tiene los datos. No significa, puede que no los tenga, pero puede que sí. Y sobre todo si te has mandado, como hemos hablado muchas veces, a las cuentas bancarias, a muchos claro. movimientos agresivos, o tienes en plataformas sobre todo de que le pasen información a Hacienda, que más o menos ya sabemos todos cuáles son. Claro, Entonces, al pues, final pues, es una obligación que tenemos, independientemente, sí. quiero decir, de que salga ese recuadro o no, si tú... Te... Trabajas con criptomonedas, operas con sí. criptomonedas, es, es una obligación fiscal que tenemos en España y hay que informar o hay que declarar, tributar, etcétera. Exactamente. Sí, el borrador al final es de la información que Hacienda recibe de los propios asesores, de las empresas, de los bancos o de cualquier sitio del registro, de la información que recibe, crea un borrador que puede estar bien o puede estar mal. Es decir, si yo recibo un borrador, lo confirmo, que hay mucha gente que lo hace, y luego hay errores, el fallo es mío por no haberlos comprobado. En este caso, el borrador al final es eso, no es Hacienda me lo dice y si yo digo que sí está bien y no me puede decir nada. Es decir, tú tienes que comprobar que esté todo bien, tienes que comprobar que todo lo que tú has hecho sale en el borrador y si no sale tienes que incluirlo. Hablando de criptomonedas, como hablamos de todo, de una compra de un inmueble, uh -huh. de to, has trabajado en dos sitios o de uno, has sido autónomo, has hecho facturas con retenciones y no salen todas la gente que ha hecho las retenciones. Cualquier cosa hay que comprobarlo todo, hay que repasarlo y hay que presentarlo. Que por eso es un borrador y no es una declaración definitiva. Y en este caso, la anuncio que quería decir era exactamente eso, que el cuadro no está saliendo en todas las declaraciones. Así que, aunque no salga, si de verdad piensas que tienes que declarar, Informa y luego ya veremos si tienes que pagar o no tienes que pagar. Sí, Eso por que... parte, por parte del ciudadano, pues comprobar sí. bien todos esos datos para luego evitar, evitar problemas, evidentemente, ¿no? Sí, y es que es todo. Cosa, sí, es una cosa que siempre ha ocurrido de que mucha gente, durante toda la época que llevo toda la vida, yo y cualquier asesor lo puede confirmar. Borradores que tenían errores, hay exageraciones. Desde hace un, unos cuantos años los borradores están saliendo bastante mal. Una renta sencillita en que trabaja, igual no, pero en cuanto tienes cualquier cosita. Claro, ¿no? y además también que somos humanos y podemos tener errores y puedes, puedes hacer... Sí, no, no, exactamente. Sea. Hacienda los datos los coge de ciertos sitios, los acumula y pueden haberlos puesto, pueden haberse equivocado, pueden haber errores en la tramitación con Hacienda, pueden pasar mil cosas. Entonces, que la gente lo tenga en cuenta y que aunque no vaya a llamar a un asesor, ni a mí ni, a, ni al suyo, y lo que haga hacer él, que revise que todo es correcto uh -huh. este aspecto. Vale. Luego quería comentar eso, quería comentar también que ha salido el BOE, fue el 4 de abril creo que fue, de que a partir de ahora, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ya pasó con el 720, de aquí a final de año veremos si sale o no sale, pero por ahora vuelve a haber intención de que se tenga que declarar las criptomonedas a efectos de Hacienda. Entonces un vídeo, ya haremos un vídeo en su momento, sacaremos el BOE, lo leeremos, lo analizaremos, pero para que la gente lo tenga en cuenta que vuelven otra vez a Hacienda a intentar conocer si tienes criptomonedas o no. Cada uno de nosotros. Y luego ya para terminar, queríamos comentar que también haremos un vídeo para que la gente lo vea, cuente quién se ha actualizado, que lo hace todos los años, y ya incluido, en este caso, cuando hace las transacciones, te informa de la venta, transacción o cambio que has hecho, porque lo has hecho, para que a la hora de hacer la declaración de la renta tengas ese beneficio y no tengas que estar tú pensando, recordando, buscando por qué lo cambiaste. Si Cambia por Bitcoin, te va a decir por qué lo has cambiado, si ha sido por... Por cualquier alguna, activo. Por sí. O por otra manera o se ha sido actualizado y recomiendo a que todo el mundo lo busque y lo mire y lo use, en este caso. Vale, perfecto. Haremos un vídeo más detallado, ex exclusivamente sí. utilizando Coin Trekking, cómo conectar algún exchange, cómo sí. ver los movimientos y demás. Creo que sí. es bastante, bastante interesante. De todos modos, me gustaría recordar que abajo en la descripción del vídeo tendréis la web de Calpa Asesores, que es la web de Miguel Almodóvar, en la cual vais a tener ahí todos los servicios, mucha información acerca de cómo tributar con criptomonedas y demás. Y si queréis contactarle, pues también tenéis ahí directamente el contacto. Perfecto. Pues nada, simplemente era eso, queríamos hacer un vídeo corto para informar de cómo está yendo la declaración de la renta y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Vale, también gracias. ya por último, me gustaría sí. decir que preguntas, si tienen cualquier tipo de duda o sugerencia, ya que vamos sí. a hacer también un especial de preguntas. Exactamente, de respuesta en este caso a las preguntas que nos Exacto. han hecho ya unas cuantas acumuladas, sí Lo dejéis abajo en la caja de comentarios y iremos seleccionando las que nos consideremos más interesantes para poder sí. com compartir con toda la comunidad. no Vale, genial gracias. Miguel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te traemos gracias. próximamente. Ya eres un invitado VIP dentro de Satoshi Factory. Así que un nada, estar aquí, ya lo sabes. Pues nada, estamos en contacto. Un abrazo. Cualquier cosa, un abrazo. Hasta luego.